En este vídeo tutorial vamos a ver cómo publicar un contenido creado con Excel Learning en Grass nos aseguramos que esté activado el modo avanzado archivo exportar sitio web carpeta autocontenido nos vamos a y creamos un, un, un usuario siguiendo los pasos que nos dicen. Hacemos clic en crear un ítem y creamos un espacio. Doble clic en el espacio y vamos a añadir los archivos. A mí me gusta más esta opción que pinchar y arrastrar. Hacemos clic y añadimos un archivo. Nos vamos a la carpeta que se ha creado. Seleccionamos todos los archivos. Bien, se han cargado todos los archivos y ahora vamos a hacer que este contenido sea público. Por eso hacemos clic aquí y lo nombramos público. Ahora vamos a buscar el archivo index.html. Hay que tener en cuenta que Grabs los ordena eh, por orden alfabético. Hacemos clic, doble clic en index.html y clic en recurso original. Bien, aquí veremos que la URL pública será esta de aquí. Todas aquellas personas que le compartamos esta URL podrán acceder a nuestros contenidos y habremos publicado nuestro contenido.